Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España. Hoy va a ser una noche de terror. Vamos a hacer unos postres fantasmagóricos. Hoy tenéis que ver cómo se hacen para comeros todo. Feliz Halloween. Os voy a comer a todos. a decir cuántos ingredientes hay 12 fresas media tableta de chocolate blanco y media tableta de chocolate negro lo primero que tenemos que hacer es derretir el chocolate blanco en el microondas lo metemos y tiene que estar unos 30 segundos ya han pasado los 30 segundos y se mueve miramos a ver si se necesita otros 30 segundos pero parece que no ahora lo que tenemos que hacer es coger una fresa y untarla hasta el fondo yo cojo un palillo para que no se me pringuen los dedos y se deja ahí seguimos con el siguiente Hay que hacerlo bien y untarlo hasta arriba de chocolate y así todas. Ya hemos acabado y ahora lo metemos en la nevera y ahora mientras están las fresas en la nevera lo que hacemos es calentar en el microondas el chocolate negro para que se deshaga Se le pone 30 segundos y se mira Ya está derretido el chocolate y ahora sacamos las fresas ya están aquí y ahora vamos cogiendo las fresas. Ya hemos despegado todas las fresas y ahora quitamos los palillos. Y cogemos uno de los palillos... Lo untamos ahí y hacemos los ojos y la cara. Y lo dejamos que se seque. Y así con todas. Con el palillo... Ese tiene más ojos que boca. <risa> esto tiene mucho trabajo ya hemos acabado de decorarlos y ahora otra vez a la nevera entre 10 o 15 minutos bueno amigos Feliz noche de Halloween, aquí tenéis mis fantasmas preferidos, irán a veros, toda la noche, ¡Coméroslo todo. Bueno amigos, espero que os haya gustado este postre terrorífico, está riquísimo, así que ya sabéis... ¡Comeroslo todo! Y darme me gusta, suscribiros y hasta la semana que viene. ¡Adiós!